Sergio Denis, hay agravamiento de su estado. El cuadro clínico del cantante empeoró según el último parte médico emitido. Estamos trabajando para salvar la vida del paciente, afirmó la directora del hospital, Olga Fernández. El estado de salud de Sergio Denis, que desde el domingo por la noche se encuentra en estado crítico. Se agravó este miércoles según se detalló en el último parte médico ofrecido por la Jefatura de Terapia Intensiva del Hospital Ángel Padilla de San Miguel de Tucumán, donde está internado. El paciente Héctor Omar Hoffman presenta un agravamiento del estado de salud como consecuencia de un empeoramiento de su cuadro clínico y de presentar mayor inestabilidad hemodinámica. afirmó la directora del hospital Padilla, Olga Fernández. La edad es un factor importante pero el paciente entró al hospital en un estado muy grave, aclaró Fernández y aseguró estamos peleando por su vida. La doctora detalló que actualmente el paciente se encuentra con distrés respiratorio, inestabilidad hemodinámica a pesar del sostén farmacológico. Y continúa en asistencia respiratoria mecánica bajo sedoanalgesia, con monitoreo multimodal general y neurológico. Por último, la médica especificó que es imposible realizar un traslado del paciente debido a su condición. El desalentador último parte médico de Sergio Denis.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 Ella se